hola qué tal a todos hola hola hola hola mundo bueno pues nos encontramos aquí el día de hoy una nueva experiencia estamos en la casa de los dragones sí exactamente en la casa de los dragones de Dayton Ohio estamos aquí en este momento viendo a la dragoncita miren miren qué preciosa dándonos la bienvenida miren Dice, ¡Hola! ¡Miren qué preciosa está la dragoncita! ¡Miren qué bonitos sus zapatitos! Y sí, el día de hoy está jugando los dragones de Dayton con un equipo que viene de Washington. Miren, aquí estamos esta es la entrada del Estadio de los Dragones el Estadio de los Dragones se encuentra exactamente en el centro de Dayton ubicado exactamente en el centro de Dayton hoy es un día maravilloso, hace bastante sol, pero bueno estamos aquí en la sombrita, aquí del lado izquierdo está una tienda de souvenirs para todas las personas que quieran llevar un recuerdito esta es la entrada, esta es la entrada al estadio, miren, miren nada más, esta es la entrada al estadio, el dragoncito Pues aquí nos está saludando el dragoncito. Nos está dando la bienvenida. Miren qué precioso. Los dragones tienen que ver algo con la aviación. Exactamente estamos aquí en Dayton, Ohio. Porque aquí es la cuna de la aviación. Y los dragoncitos tienen que ver con la aviación. ¿Por qué? Porque los dragones vuelan. Entonces... Exactamente tiene que ver con la aviación. Los dragones vuelan y los aviones vuelan. Exactamente, aquí es la cuna de la aviación en Dayton, Ohio. Miren qué bonito. Ah, oh, qué precioso están sus tenis, miren. hermoso el dragoncito, miren aquí dice dragón y bueno, allá al fondo vemos a la dragoncita, miren qué bonita, la dragoncita miren, es la novia del dragoncito y bueno, pues esta es la entrada del Estadio de los Dragones, aquí en Dayton, Ohio. Vamos a ver, a ver quién gana. Espero que ganemos nosotros, ¿verdad? Bueno, vamos a caminar un poquito. el Estadio de los Dragones hay bastantes, pero bastantes locales para comer unas papitas, hamburguesas, este, palomitas, dulces, refrescos. Pues sí, hay bastante, bastante. El día está bonito porque hace calor, pero no está tanto. Afortunadamente nosotros nos tocó aquí arriba con, con sombra. Y aquí estamos, vamos 3-3. El marcador ahí dice, creo. Sí, ¿verdad? 3-3. A ver, a ver, si ganamos, no ganamos, vamos a hacerle un zoom. Ya tenemos que hacer una carrerita Vamos, vamos Ay. Y pues así son los partidos eh, y los sábados y domingos aquí en el estadio de Dayton la verdad está muy bonito muy grande, está en el, como les digo en el centro y pues aquí estamos, dale dale otra vez y no le da y no le da vamos a ver qué pasa verdad vamos dragones vamos vamos vamos 5-4 Dayton contra Michigan más, vamos 6-4, 6-4. Cuatro, cuatro. Vamos, vamos con 2 puntos, 6-4. ¡Mmm! Vamos dragones, vamos 6-4, Dayton contra Michigan. Ahí vamos, ahí vamos. Pero hagamos una carrera completa. Vamos, vamos, vamos, vamos. ¡Eh, eh, eh! Vamos, vamos, vamos. y es un hispano, así es que es nuestro paisano. Bueno, vamos, vamos dragones. Super Espera nuevamente que salga el dragoncito y la dragoncita para, para grabarlos. Me encantan cuando salen porque se ponen a bailar. Música, música para ambientar. El día muy favorable de esta tarde en béisbol. Un la música y la quitan. Solo es para alegrar un ratito. Para ambientar y alegrar a los jugadores de los dragones en este béisbol en esta tarde. Vamos, dragones, vamos, vamos, dragones, vamos. ¡Ya está lloviendo! ¡Está lloviendo! en serio que ya está lloviendo no se alcanza no se alcanza a ver muy bien aquí en la cámara pero ya está lloviendo ¡guau ¡Wow, qué rico! Ya empezó a llover poquito pero sí está lloviendo ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo? de Dayton Dayton contra Michigan los jugadores de playera blanca